Shem nos sigue haciendo sincronías espectaculares. Ahora dentro de un rato, cuando se haga la noche, vamos a volver a decir como cada día en estos días nuestra bendición por la cuenta del hombre. Y hoy el tikún que nos va a tocar es el tikún de la sefirá de Yesod, de la sefirá de Tiferet. Yesod que es es la batería, es la reunión de todas las energías y todas las luces que han sido generadas y filtradas y, y, y preparadas y enmendadas a lo largo de las cinco etapas previas dentro de Tiferet. De Gése, de la voluntad de dar dentro de Tiferet, que es la belleza, el esplendor, etc. Del rigor de Tiferet, de Tiferet, lo que hace bello a lo bello. De Netzach y de God, que lo estuvimos repasando ayer. Ahora de repente es el momento en que todo lo que es bello, luminoso, todo lo que quiere ser espléndido, todo lo que es verdad y armonía y salud y justicia, Tiferet, ahora se reúne en una única fuerza que va a funcionar, va a operar. Todavía estamos en el mundo de la actitud, donde por ahora. Todavía todo es uno, pero ahora vamos a llevar esta Tiferet enmendada, mañana por la noche, con ayuda de Hashem, a la ciudad de Malhut, la Tiferet, al reinado, al mundo de la multiplicidad. Así que es el momento de reunir nuestras variaciones de todo aquello bello y sagrado de la Tiferet que estamos preparando. ¿Acaso es por eso que hoy fue que se me ocurrió la inspiración de hacer esos dos videos que les mandé un poco más temprano. Eh, conocí en TikTok una cantante que se llama Liel Bar que de repente me pegó un ritmo, precioso, it, I I jumped, un ritmo que right me, right me, right me right fue right derecho right al corazón. I Les dije, tengo right que, right que right hacer un dúo con right ella, right pero yo no, right no right sé cantar. Right can right eh, right seguro right que no de modo de exhibirme cantando. Y sin embargo, sentí que era tan importante cantar eso que ella estaba cantando, también el sentido, la letra de lo que está cantando para que me gustó. Y TikTok te da una herramienta preciosa que se llama dúo. Yo la uso mucho, pero nunca la había usado para cantar. Y entonces, en el primero de los dos videos que les mandé más temprano, estoy yo cantando al unísono con ella, aunque nunca nos vimos, no nos conocemos. Yo, en un video mío, cantando con el video de ella. Y luego avancé un paso más. Volví a hacer un dúo con ese dúo que había hecho. Y ahí estoy yo cantando dos veces, de dos modos distintos sobre la base de lo que ella canta. Y, y fue una prueba muy interesante, porque de repente me di cuenta que eso era estar reuniendo variaciones de Tiffet de algo muy bello que encontré de pronto y que cuantas más variaciones, caramba, más grande va a ser el coro, más, más imponente va a ser la influencia de la canción. Así que me di cuenta, me di cuenta, Shalom la vive, bienvenida, qué gusto. Me di cuenta que esta inspiración había venido para hacer algo así nosotros en el templo y, y proponérnoslo como primer borrador de la iniciativa, hoy un rato antes de hacer la Brajab, por el tikún, la enmienda, del yesod de Tiferet donde es como que Tiferet viniera como un gran torrente de luz y se topara con un vidrio biselado que convierte todo rompe el rayo de luz en infinidad de colores e intensidades y direcciones y reflejos y eso es lo que sucede en la Malhut de Tiferet donde vamos a hallar todas las formas posibles de esa belleza una que hemos estado enmendando hasta hoy Así que en algún punto de los próximos días, con la ayuda de Hashem, los voy a invitar, los voy a invitar a hacer ese experimento. Todos los que se animen, háganse una cuenta en TikTok, que es la forma más fácil de hacerlo. No se queden mirando tonterías en TikTok, hagan una cuenta en TikTok eh, y nos juntamos con la ayuda de Hashem un día de los próximos en mi perfil de TikTok y yo voy a empezar. Voy a cantar un nigun, una melodía de origen jesídico, que nos conduzca hacia una buena meditación. Y entonces, cada quien va a poder hacer un dúo con eso. Y cada quien va a poder hacer un dúo con el dúo hecho previamente, y así. Hasta que logremos un video en el que somos muchos cantando lo mismo a muchas voces. Y eso puede llegar a ser hermoso, pero sobre todo me quedé con el simbolismo increíble que tiene. Esa figura, esta idea como metáfora del trabajo de Yesod de Tiferet. Tenemos que aprender a pensar lo bello, lo bueno, lo verdadero, lo sano, lo justo. Todo eso que se engloba a modo de un cinturón de significados analógicamente aferrados los unos a los otros. Agarrar todo eso y partirlo en todas nuestras variaciones, usando para ello, en este caso específico, como ejemplo, nuestras variaciones de voz, las octavas a las que vamos, el tono de nuestra voz. Con ayuda de Allem, quede, Allem sabe si lo vamos a lograr hacer o no, pero quede como desafío y como mayal, como metáfora, para este ticún, nos pasamos estudiando desde adentro de la Torah las cosas. Cuando llegamos al Iesod, y especialmente a Iesod de Tufert, es el momento de asumir que tenemos que investirnos de todo esto que hemos aprendido, de todo esto que hemos enmendado. Tengo que ser mi mejor versión, completamente personalizada, de lo que la Torá me explica en el mismo lenguaje para todos. Tengo que lograr personalizar la Torá y, y llevarla a traducirse a cada una de mis características personales, a mis cualidades, a mi ticún, a la enmienda que yo tengo pendiente en este mundo, a todo. Uno de los modos de representar eso con ayuda de Shen va a ser cantar juntos. Y hasta, hasta aquí en realidad este punto que me proponía compartir con ustedes, me encantaría escucharlos a ustedes, o acerca de la propuesta o acerca de la metáfora, o acerca de Yesod de Tiferet, o acerca de lo que se les dé la gana. Disponemos de unos minutos más y luego tengo que ocuparme de la preparación para la presentación del libro. ¿Quién quiere tirar algo? ¿Qué les parece? Hola, padre. Papá, si estás... ¿Estás hablando? ¿No se te oye? Y tenés la cámara abierta. A ver, ¿quién más quiere comentarnos algo por aquí? Bueno, si sí, sí puedo. Por favor. Gracias. Eh, una prueba viva, ¿no?, de que la Torah... Eh, es algo vivo, algo que se adapta a cada ser humano, algo que nos corresponde ir descubriendo de manera personal, eh, como acabas de decir, para, para lograr una rectificación en lo que sea a lo que eh, estamos en esta vida. Entonces eh, es correcto lo que acabas de decir y siempre me encanta esa parte viva de la Torah eh, que, que nos llega y se nos transmite a cada uno de los millones de seres humanos que estamos vivos. El, el sí. ejemplo que del video es increíble. Ojalá eh, la tecnología nos permita sumarnos. La tecnología nos permite sumarnos. Tenemos que ser ingeniosos y ir y hacerlo. Mira, el, el Rambab escribió hace muchísimos años que, que, que había que tomar las cosas que se inventan para mal, y resignificarlas, convertirlas para bien. Esa es más o menos la historia de, de la comunidad de Torá, de alguna manera. Eh, cada nuevo avance que ha habido en tecnología, en internet, en formas de intercambio y demás, eh, en los últimos 20 años, enseguida ha sido conquistado para algo que no condice con, con Torá en general. La capacidad de crear redes sociales con comunicación instantánea, se ha aprovechado para tener control sobre la gente, para hacer enormes fortunas a costa de la gente, donde la gente es la mercadería, y así hasta el infinito. Digo, se puede alegar que la tecnología esta de transmisión en vivo también alienta muchísimo pornografía y cosas. Y sin embargo, a cada paso siempre hay posibilidad de tomar la tecnología nueva y caramba, volcarla para el lado bueno. Eh, hay, a, me ha pasado que, que alguien se asuste eh, cuando le digo que estoy haciendo, que estoy haciendo TikTok y entonces le dicen no, pero está lleno, está lleno de cosas que, que despiertan los malos instintos en TikTok y, y lo mismo pasa en todas partes yo le, les voy a contar un truco eh, y este no es un truco en realidad es, es, es conciencia pura hay, hay, y, y funciona con básicamente todos los algoritmos de las, de las plataformas y demás. A cualquiera de las plataformas a la que vayas y te inscribas y en tu perfil aparezca que eres un tipo de unos cincuenta y pico de años y encima solo, va a hacer que las plataformas enseguida, cada una con su propia idiosincrasia, te pongan adelante de alguna manera jovencitas poco vestidas. Ahora, presta atención. TikTok también te va a poner... Montones de jovencitas poco vestidas, si eres un hombre adulto, ni hablar si eres un hombre adulto solo. Pero no alcanza con que no les des likes. Si no te haces trampas al solitario, si sabes para qué fuiste ahí, y no te detienes ni un segundo en las jovencitas poco vestidas, al cabo de muy poco tiempo de navegar ahí adentro y de estar haciendo slide, slide, slide, TikTok se da cuenta que no te interesan, jovencitas poco vestidas, y deja de mostrártelas directamente. Yo no me encuentro casi nunca con cosas, después de haber educado al algoritmo de la plataforma durante un tiempo, la enorme mayoría de lo que me encuentro son cosas que me interesan. Y las cosas que busco, y porque por consiguiente son las que me interesan, son las que me sirven para hacer metáforas en que explicar Torah, en que explicarme Torah. Así que en eso estamos. La tecnología está, es gratuita, está a disposición de todos. Igual que Telegram, que anda en cualquier cosa conectada a Internet. TikTok anda en teléfonos, básicamente, este, y en tablets. Y, y podemos usarlo para crear este tipo de herramientas. Como tenemos ahí a medio hacer, pero ya navegable, la galería de artes. Y hay muchas ideas para desarrollar ahí. Con ayuda de Hashem, hace falta que seamos más acrítica. Cosa de tener flujo de ideas y de intercambio. Y, y también flujo de con qué sustentar toda la actividad. Y entonces vamos a poder hacer cosas mucho más grandes todavía. Vamos en camino, vamos en camino. Gracias Miguel. Te doy por anotado para los dudos de TikTok con ayuda de Shem. Este, ¿Quién más quiere agregarnos algo por aquí? A ver, ¿algún comentario? ¿Quién más va a venir a cantar conmigo en TikTok para celebrar Yesod de Tiferet? Aunque eso no va a ocurrir hoy, que vamos a contar Yesod de Tiferet. Pero no importa, cuando ocurra, va a haber sido preanunciado en Yesod de Tiferet. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo le va? Shalom, Alex, querido. Baruch Hashem, bienvenido. shalom. Shalom. Aquí, mire, solo con una... Bueno, no estuve todo, en toda la plática, hasta ahorita entré, pero aprovechando que podemos hablar, que hay micrófono abierto. Eh, ahorita estaba escuchando ya de que tenemos TikTok y tenemos varias páginas. Yo, en lo personal, a veces me siento un poco perdido por la cantidad de, de material que tenemos. Eh, entonces solamente hay veces que tengo dudas o necesito soporte. Entonces pensaría yo que es una buena idea el hecho de, de tener alguna, no sé, como en todo sitio o cuando uno llega a un museo o a algunos lugares así, hay un mapa. Entonces pienso yo para personas, yo tengo como 10 años de venir siguiendo sus enseñanzas y todo. Pero ahorita en los últimos días ha sido una explosión de, y válgame decirlo, que es muy bueno, una explosión de conocimiento y de clases que hemos tenido, y me parece perfecto. Pero pienso de que alguna persona que llega de nuevo necesitaría un mapa de recorrido de cómo podría empezar a ver la galería, los libros la, el, y todo, todo el contenido que tenemos. Eh, ¿Cuál es el, la plataforma central? Me imagino que por acá donde estamos hablando ahorita es uno de, de los puntos centrales de todo esto. Pero eh, yo sí quiero hacer ahorita, por ejemplo, una de las partes donde me perdí la semana, hace como dos semanas, fue con lo del templo en sí, la suscripción al templo. O sea, esto donde estamos es el patio y allá donde hacemos la suscripción es otra plática o... Ahí estoy un poco Bien, ¿pagando? bien, bien. bien. Es, bueno, es bueno que lo digas. Primero que nada, eh, gracias por el llamado de atención. Eh, todavía no tengo una idea de cómo hacer un mapa propiamente dicho, pero por lo pronto tenemos unos cuantos posts por todos lados y está debajo de todos los videos que estoy subiendo a todos lados las últimas semanas y sobre todo en los últimos días una lista de todos los links relevantes. Lo que sucede es que son etapas. Cuando empezamos creando la comunidad de Torá, allá por el 2003, 2003, fines del 2003, eh, no había Facebook siquiera y no existía YouTube todavía. Y lo que hacíamos era subir videos a Google Video y usar una plataforma de chat multimedia basada en Canadá y una plataforma de, de video en vivo por internet desde teléfonos, los primeros teléfonos que había por el estilo computadoras computadora, que se llamaba Kik, que estaba en Corea. Sí. Después vino la comunidad de Torá 2.0, eh, o, o antes, y después tuvimos el portal EduPlanet durante unos años, antes de Facebook todavía. Después unos hackers nos tiraron abajo el portal EduPlanet, y justo nació Facebook, y mudamos todo el trabajo Facebook porque pintaba muy bien. Y de algún modo eso fue la Comunidad de Torá 2.0. Era fundamentalmente Facebook y YouTube. En Facebook un grupo, Comunidad de Torá, y algunas páginas de contenido alrededor, y el canal de YouTube. Pero todo eso se empezó a poner viejo, sencillamente. Eh, yo tengo la sensación de que lo que queremos compartir hoy día y el modo todo lo que tenemos entre manos, la capacidad de tener experiencia juntos, pasa de largo por encima de Facebook y de YouTube. Y entonces humildemente la verdad es que buscando me enamoré de esta plataforma en la que estamos ahora, de Telegram, que realmente sí es el, es el centro de todo lo que estamos haciendo. En Telegram tenemos círculos concéntricos, tenemos el templo de paso que es por membresía, porque ahí vamos a trabajar... Ya empezamos a trabajar muy en serio en muchas cosas este, y vamos a seguir viviendo experiencias vivenciales en tiempo real y estamos disponibles para consultas personales y, y hay mucho contenido especial ahí adentro del que se vende por dinero afuera de allí también. Alrededor del Templo de Pasos lo primero que hay es donde estamos ahora, el patio del Templo de Pasos. El patio está está acompañado de una tertulia, de un foro, porque el patio es un canal. Básicamente, solo los administradores subimos contenido al patio del Templo de Pasos. Este, básicamente, todo el contenido que publicamos llega de algún modo al patio del Templo de Pasos, salvo lo que es exclusivo del templo en sí. Y alrededor tenemos y están todos los links en la lista que estamos publicando al pie de los videos. Y alrededor tenemos otras cosas, recursos, a mano para todos. Tenemos una biblioteca pública con textos que en su mayoría no son de Torah, pero nos sirven de contexto para entender la Torah que estudiamos. Tenemos una botica, una farmacia, que lo que provee son cuentos, cuentos para curar el alma. Hay, para quien quiera, en la botica, hay para hacer un binge de 49 horas y media, de corrido, escuchando cuentos contados por mí en español. Este, en vez de pasar dos días en una serie de Netflix, bueno, hay 49 horas y media de cuentos. Y así seguimos inaugurando pequeños espacios que son como las salas en una casa o en una sede comunitaria. Pero todo pasa básicamente por aquí. La Galería de Arte queda en un, en un espacio que se llama Spatial.io, Spatial eh, que es una de las formulaciones de Metaverso que hay disponibles en este momento. Y ahí estamos haciendo experimentos. Y en TikTok también estamos haciendo experimentos, aunque a esta altura ya tenemos una línea de trabajo con TikTok. Y más o menos lo mismo que está por acá, está también en el resto de, de las plataformas. Pero si lo tienes aquí, es lo mismo que vas a tener afuera. En Twitter a veces pongo materiales que por una u otra razón no, no llegan a las otras plataformas. Vale la pena, en todas me llamo Daniel Ginnerman con una de roba delante, este, y eso es para no, no perderse nada de lo que hacemos. Pero el, lo más importante de todo el juego acá no es lo que haga yo, es lo que hagamos en conjunto. Desde el, desde el templo de pasos mismo y hacia el patio, y desde aquí lo que podamos producir para seguir iluminando más y más círculos concéntricos hacia afuera. De eso se trata nuestro trabajo de construir Shalom, de salir de la conciencia de escasez, de saber que nunca falta realmente nada, siempre tenemos a mano realmente lo que precisamos o lo que estamos preparados para aprovechar. Y, y habiendo todo eso, entonces, hacer juntos. Porque como nos enseñó, lo formuló muy bien Aidee, eh, en, en el encuentro de Nizam que tuvimos en el Templo de Pasos, el encuentro inaugural, eh, AIDE nos dio la clave ahí de su propio modo de curarse a sí misma y de hacer filar por cosas de ella. La clave es encontrar a alguien que padece de lo mismo que yo y hacerle bien a él, ayudarlo a curarse él. Y entonces cuando yo lo ayudo a curarse él, resulta que me curo yo. Tomo a alguien que padece de cualquier cosa que yo siento. Bueno, ser empático con él es ser empático conmigo. Elevar plegaria por él hace que la plegaria se cumpla en mí también. Y así sucesivamente. Así que bueno, estamos aquí haciendo, amigos. Gracias, Alex, por el llamado de atención. Espero haberte ayudado a aclarar algo. Y te doy por inscripto en los, en los dúos de TikTok también. No, no, no. Está todo perfecto. Como le digo, no es llamado de atención. Pero, como le digo, al menos a mí me pasa. Y me imagino que no estoy solo en eso de que... Uh... Oh, Sí soy dado a la tecnología, pero como usted dice, hace años cuando esto empezó, me recuerdo muy bien cuando cuando empezó con, a enseñarnos manejando y eso fue algo que para mí fue wow fabuloso. Y también hemos venido evolucionando, pero últimamente, como le digo, o yo ya voy muy lento <ríe> con el pasar de los años, o... O esto está creciendo exponencialmente, como le digo, para mí es lo, que es que estamos, lo que pasa es que estamos inventando al mismo tiempo, en el último año, Baruj Hashem. Eh, y creamos el proyecto de los libros que, que con la ayuda de Aide y Silvia y un núcleo precioso de amigas y amigos que apoyaron desde el principio y, y Baruj Hashem estamos por presentar el octavo libro de la serie en las próximas semanas. Y, y eso es fundamental, y eso ocurre donde está la tienda editorial, en Gumroad, que es el otro link fundamental. También allí es donde uno puede hacer su propia membresía para el Templo de Pasos. Despacito, yo, yo, yo sé que he sido un poco caótico en el afán de estar inventando todo esto. Despacito lo estamos, le estamos poniendo orden. Ah, oh, perdón. Sí, dime. Ya, como le digo, o sea, para mí es, me resulta fabuloso de, de ver cómo se empezó todo esto y ver cómo ha ido desarrollándose y como le aprovecho de agradecerle por todo el esfuerzo que ha hecho y realmente de verdad lo felicito por el desarrollo, de ver cómo la visión que se tenía hace años ha venido a ya ver sus ramas y sus hojas florecer, ¿verdad? Entonces realmente muchas gracias y por ahí me voy a estar poniendo al día con todo, no hay problema. Con ayuda de Hashem, vamos caminando juntos. La idea del templo es que se construye con los pasos de todos y cada quien de nosotros. Eso es todo. Gracias, gracias, gracias. Amigos, yo estoy a punto, a punto, a punto de tener que empezar a levantar vuelo, pero a ver, ¿quién más quiere decirnos algo más para este encuentro de hoy? ¿No hay nadie diciendo más nada? Bueno, a ver, yo no, no, puedo, no, no puedo no invitarlos un instante antes de despedirme a compartir esto conmigo porque aquí, apenas al lado de donde estábamos sentados recién ahí adentro resultamos estar de vuelta en el barco pirata con una puesta de sol maravillosa preparándose detrás nuestro aprontándonos para decir esa brajá que empezamos. Hace apenas un rato vamos a bendecir el Tikkun del Yesod, el fundamento mismo de Diferet, de nuestro punto de belleza, salud, justicia. Y en el momento de concentrar todo eso, lo que hacemos es como tenemos algo entre manos que estalla en infinidad de fracciones porque tiene que traducirse a todas las formas de toda la belleza que hayamos puesto en este mundo para nosotros, para que sepamos entender, para que aprendamos a pensar, para que estemos inspirados para agradecer. Así que, Javerín, queridos, si no hay más intervenciones por hoy, eh, Aide, ¿a ti te parece que estamos en un buen momento para dar por finalizado este encuentro de hoy? Gracias, me parece genial. Muchas gracias a todos los chicos y chicas por estar. Y aclarando el tema, puedes hacer tu aporte para suscribirte a la membresía del Templo de Pasos con 32 dólares mensuales, que significa corazón, cabet en hebreo. No sé hebreo, pero el Rap sí y me dijo que eso significa. Así que, Baruj Hashem. Bienvenidos todos. Muchas gracias por estar. Muchísimas gracias a todos, Javrim. Con ayuda de Hashem, capaz que todavía nos vemos un ratito mañana, antes de que esté entrando Shabbat por estos lados. Mi abrazo y mi brajá para todos. Está por ahí el link para entrar quien quiera, y si no lo voy a poner ahora, quien quiera entrar dentro de una hora y veinte minutos a la presentación de nuestro libro de Sabiel eh, en entrevista con Mario Sabán, este, puede, puede venirse por ahí también. Y con ayuda de nos seguimos juntos y estén atentos porque hay unos cuantos videos un fragmento del encuentro inaugural del Templo de Paso que están inaugurándose entre ayer, hoy, mañana y pasado eh, en YouTube, van saltando en estrenos cada algunas horas. Shalom, shalom, gracias por estar aquí, en el caso de todos Javier